El poderoso Thor creó una estrella en uno de sus viajes. Al ir a buscar a la bruja Broa para que le sacara la piedra de afilar incrustada en la frente, le llevó en una cesta a su esposo Orbandil. Desgraciadamente, al cruzar el río Elivagar, a este se le congeló un dedo. Por eso, lanzó el dedo de Orbandil al cielo y se convirtió en una estrella. Esta podría ser Venus, rigeló la constelación de Corona Boreal.